Llegando esta mañana, esta mañana, a las 5 de la mañana, que está acostumbrado a venir a recoger la valija y a entregar a los camiones, cuatro personas desconocidas en un inundar, el y, eh, con intento de atraco vinieron a sacarlo, amarraron al guardián, amarraron, se les de de por la parte de atrás y se les fundró un gris, al hijo mío lo hirieron, tengo un cuidado ante sí, bueno, dentro los médico siglo XXI y ya está operado. Gracias a Dios, pero que lo... Son cuestiones que uno no puede pervenirlo.